Y ayer, cuando llegamos a los 10, yo me levanté la silla, además que estaba eh, K, estaba mi pareja delante, haciendo así, y, y yo estaba totalmente flipando, digo, no me puedo creer que lo hayamos hecho, tío. O sea, mi primer lanzamiento de 10K, que además, eh, esto no hablé contigo, yo creo, pero antes de, de hablar contigo, realmente mi espinita era como, joder, quiero hacer un lanzamiento llegando a 10K, no sé por qué, no sé por qué, pero es como mínimo eso, ¿no? Y llegar ahí y sentir que lo puedo conseguir, y no, había, no me había acercado a esa cifra en la vida, ¿vale? Bueno, acabamos de terminar un lanzamiento con este señor que tengo aquí, David Body, donde, bueno, se han facturado 10.000 euros en cuestión de cuatro días y en este vídeo aquí vamos a explicar exactamente qué es lo que hemos hecho para llegar a esa facturación vamos a enseñar absolutamente todo, las páginas, la estrategia, cómo se hizo y además va a estar aquí David para que os cuente bueno, pues los roles que él tuvo que, que desempeñar aquí como experto. Eh, bueno, Primero de todo, preséntate un poco para la gente que no te conozca. ¿Quién es David? Bueno, soy eh, yo, <ríe> soy psicólogo. Trabajo sobre todo en psicoterapia, pero también divulgo en redes sociales. Y, y la verdad es que llevo ya bastante tiempo trabajando a través simplemente de las redes sociales, creando una consulta online. Y, y bueno, al final llega un punto en el que funcionaba tan bien y de tal manera y de forma tan estable que yo dije, hombre, yo estoy recibiendo ingresos estables, yo estoy en un punto en el que, joder, yo tenía soñado, pero además me había propuesto una, para mí una meta, es ¿eh? si yo consigo llegar a hacer lo que nadie está haciendo de la forma en la que nadie lo está haciendo, es decir, cobrar muy bien y trabajar poquito a ser posible dentro de la psicoterapia, cosa que casi es prácticamente o parecía imposible pues yo tengo que enseñarlo, ¿no? Entonces, bueno, llegó ese momento así que eh, me planteé cuál era la mejor manera de hacerlo y acabamos de, me acaban de demostrar que esta era la mejor manera de hacerlo. O sea, no me equivocaba yo cuando me lo planteé. Pero bueno, básicamente soy un psicólogo que disfruta mucho del tiempo libre. Consiguió tener tiempo libre trabajando de lo que le gusta y simplemente me apetecía enseñárselo a otra gente. Brutal, porque bueno, eh, el David ya tenía su, su consulta, que le iba muy bien. Y entonces decidió que con esa información que él ya sabía, ponerla al servicio del resto. Pero yo te quiero preguntar, y quiero que seas súper transparente, da igual que estemos aquí grabando y que, y que vayas a salir. Siempre, y a mí me pasa, cuando vas a contratar un servicio o, o, o un producto, pues tienes esas dudas, ¿no? De, joder, funcionará, eh, irá bien, y si pierdo, dinero. Entonces yo quiero saber, cuando tú decides ponerte a trabajar con, con nosotros, con sé quién quiere ser, Agency, ¿cuáles eran las dudas o, esas, o esa vocecita que tenías ahí detrás de qué te decía? me decía, no has invertido tanto dinero en tu vida. <risa> claro, o sea, es como, o sea, que, que, que sea una buena idea, ¿no? Y, y a ver si lo vas a poder hacer, porque claro, yo antes de estar con vosotros, tío, yo eh, lo probé varias veces solo, ¿vale? Yo he intentado hacer varios lanzamientos más pequeñitos de otros productos, solo, sin ningún tipo de ayuda, y mis experiencias fueron bastante nefastas y desoladoras, porque no es fácil, en absoluto es fácil, porque... Al final, eh, ser un ejército de un solo hombre, pues eh, tiene sus consecuencias, ¿no? Que tú no puedes hacer todo a la vez. Entonces, mis experiencias habían sido de muchísimo agobio, muchísima frustración, un montón de inversión de tiempo y de trabajo para un resultado que es verdad que no me había matado nunca, pero nunca me había salido realmente bien. Por lo menos no compensaba la cantidad de trabajo que implicaba. Entonces era como, vale, aquí tenía la duda de yo no sé qué es lo que me voy a encontrar, no sé si estas cifras se pueden conseguir o no, o simplemente es... Eh, todo paja, entonces como yo invierto, porque no lo he hecho nunca y porque tenía confianza en ti y en el equipo que tienes. Pero, claro, nunca sabes realmente hasta que no tienes todo delante qué va a pasar. Entonces es literalmente tomar la decisión, lo haces por fe, por confianza en ti, porque si tienes una vocecilla dentro que te dice, tío, no puedes no intentar esto en tu vida. Y si en mi caso era, si lo vas a intentar, por lo menos una vez, tío, hazlo a tope y con todas, a ver qué pasa, ¿sabes? Y mira, al final, eh, ahora vamos a enseñar todo como lo hicimos. O sea, tan solo invertimos 1.600 euros en publicidad. No nos conocía nadie, es decir, David es como si tuviese cero seguidores, no tuviese redes sociales, no tuviese absolutamente nada, porque nadie nos conocía. Y se facturaron los 10.000 euros. Vamos a enseñar ahora un poco. Eh, voy a compartir pantalla y, y enseñarlo. Y tú si quieres, bueno, pues vas eh, dando un poco, contando cómo, cómo te sentiste. Lo primero de todo que hicimos fue... Un calendario, ¿vale? En el calendario poníamos cuáles eran las actividades o los roles que tenía que hacer cada persona. Cada color corresponde a un tipo, bueno, pues a una persona distinta que tenía que desempeñar ese rol. Esto es algo fundamental para que no haya, no se, no se nos pase el tiempo, no cada, un, cada persona que está dentro sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿tú crees, David, que, que bueno, pues tener un calendario en un lanzamiento mejora el tema de organización de llegar a tiempo a todo y sobre todo la sensación de de, joder, de, de estar tranquilo de saber que, que ya está que el día de hoy he cumplido con lo mío a mí, a mí me flipó y además como cliente me encantó, primero lo vi y dije, claro David, si es que eres un capullo, ¿cómo vas a hacer lanzamientos si no tienes ni un calendario? entonces lo vi y dije, joder, si es que es una idea que nunca me la habría planteado, pero yo siempre he ido a lo loco en cuanto vi que había tanta estructura hombre, te da confianza, tío, te da seguridad saber que hay todas esas tareas Segundo, saber que no las vas a hacer todas tú y saber que realmente hay una estructura que te permite ver si vamos bien o si tenemos que apretar más. Sabes que también eso es interesante, porque muchas veces eh, cuando vas a hacer un lanzamiento y estás llegando a los días, casi ni te queda claro que te, que te falta, que no, dónde están todas las piezas, pero con esto joder, es un mapa de ruta que tú vas a tener que ir siguiendo y a mí me da, me da confianza y ayuda un montón. Y también es lo que tú dices, si yo me pongo objetivos diarios... Realmente es mucho más fácil no agobiarme, porque en un lanzamiento muchas veces hay muchas cosas que hacer, y si tú todos los días vas cumpliendo, por lo menos sientes que está hecho, sientes que vas bien, aunque te queden cosas. Total, bueno, además nosotros los últimos días estábamos súper tranquilos, no, no había esa, esa tensión, esa presión que normalmente suele haber en, en, en los lanzamientos. ¿Qué hicimos después? Pues obviamente, ¿cuáles iban a ser los resultados? Es decir, ¿qué era lo que, lo que, bueno, lo que nosotros veíamos como el mejor escenario en este caso el mejor escenario nadie conocía a David y era, bueno, facturar 10.000 euros que 10 personas entrasen entonces se hacen las métricas ingresos deseados, 10.000 euros ¿cuánto cuesta el producto? en este caso David vendía un máster eh, de 12 semanas donde ayuda a otros psicólogos a que puedan digitalizar su consulta David no tenía bueno, o sea, si quieres lo dices tú no tenía el máster creado de hecho no lo tiene creado no, no, tal cual. O sea, empezamos y vamos semana a semana. No está creado y, y vamos. Eh, eso es una cosa que hice mal otras veces. Crear el producto antes de venderlo y en este caso lo he hecho al revés y es totalmente distinto. Es decir, ha facturado 10.000 euros y no tiene el producto creado todavía. ¿Y la gente lo sabe? Sí, sí. Efectivamente, la gente está dentro, lo sabe perfectamente y yo les cuento cómo va a ir funcionando y eso no le importa a nadie. Mientras el día que toque esté el contenido ahí... Entonces, tasa de... Estos datos los metí yo de forma manual más o menos por la experiencia que llevamos en, en lanzamientos cuáles cuál suele ser pues una, una media normal, ¿no? Por ejemplo, la tasa de conversión a la página de registro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué persona que pincha en el anuncio y finalmente se registra, es decir, va a la, a la landing page que ahora os la enseñaré, que la tengo aquí, y se registra, es más o menos de un 35% tirando por lo alto. Está Tirando muy por lo alto. Normalmente este suele ser 20-25% está bien, está aceptable. Yo puse un 35% para sentir esa presión. Ahora les enseñaré cuáles fueron las, las métricas. En el administrador de anuncios lo podéis ver aquí, ¿vale? Estas son las campañas que hicimos. 1, 2, 3, 4, 5. Explicaré cada cual. Estas son las que lanzamos para conversiones, ¿vale? Para que la gente se registrase. visitas a la página de destino 145 por aquí y 1.461 en total 1.606 ¿Vale? es un poco más o menos si todo va como esperas no nos dice esta calculadora pues eh, vas a ganar por cada lead es decir por cada persona que se registre 9,97 euros ¿Cuántas visitas necesitas? 2.866. Que 2.866 personas visiten tu landing page. Necesitarás 1.000 leads para conseguir estos 10.000 euros. Ya os digo desde ya que no fue así. Ahora, ahora se enseñan en números. Y bueno, 10 ventas para, para llegar a esa, a esa facturación. ¿Recomendable invertir en Facebook Ads? 2.156. No invertimos eso. Invertimos... 1.635,57 ¿Cuáles fueron los resultados finales? Y ahora explicamos un poco y enseñamos Bien, tuvimos 1.600 visitas ¿Vale? Eh, leads que nos entraron a través de Facebook Ads 749 Leads propios 147 Hostias, pero si nadie conocía a David ¿Cómo que la gente entró por... por fuera de Facebook, porque lo que nosotros hacíamos es como sabíamos que David tiene una comunidad pero no tiene nada que ver con, con, con psicólogos que quieran digitalizar su consulta el mensaje que les lanzamos es Hey, estoy seguro de que conoces a algún psicólogo o a alguna algún terapeuta que quiera digitalizar su consulta así que envíale este, este el enlace a este taller que se registre porque cambiará su vida y te lo agradecerá de por vida entonces utilizamos eso para conseguir leads de forma casi totalmente gratuita. ¿Cuánto nos salía el coste por lead? 2.18. Y aquí vienen los números guays. Total invertido en Facebook Ads, 1635. Asistentes al taller en vivo, 159 personas, es decir, de todos los leads que conect... de todos los... de todos los leads que logramos 896 159 asistieron. ¿Cuántas ventas hubo? 10. 10 por 997, pues ahí te dan los 10.000 euros. Todavía no hemos hecho un downsell, es decir, no hemos ofrecido ningún otro producto, eso lo haremos a lo largo de esta semana, semana que viene. Entonces, seguramente, aumente bastante el ticket. ¿Cuánto convertía la, la página de registro? Un 55%, lo cual es una... Completa locura, porque es tráfico frío. Es gente que no conoce a David y un 55% si, si realmente entiendes estos números, es increíble. Es decir, de cada dos personas, una se registraba. Ahora enseñaré la, la, la landing page. Yo no te lo he dicho, pero cuando cuando vi la primera vez el, la, la proyección que habías hecho con el 30%, pensé cómo se ha flipado el Dani, eh? cómo se ha sobrado con este 30%. Que vamos, que es, es una está altísimo. Un 55, o sea, me has callado la boca, Dani, aquí, en directo en el vídeo. <risa> es, es una completa locura. Ahora le lo enseñaré. Tasa de asistentes, es decir, de todo el total, las personas que asistieron, 17,75. Más o menos, este número suele estar entre un 13 y un 15, un 17 está bastante bien. Tasa de conversión del producto, es decir, del máster, 1,12. Yo puse 1, 1,12... Está genial, teniendo en cuenta que nadie conocía a David, todo era tráfico frío, gente que no sabía ni quién era David, que la empezó a conocer una semana antes del taller. vale Beneficio, es decir, lo, lo, para mí lo bonito de todo esto es que, joder, que hablamos de facturación, sí, son 10.000, pero en un negocio tradicional o en otro tipo de negocio, pues si a esos 10.000 le tienes que quitar los gastos de, de alquiler o los gastos ahora de, de, de todo este tipo de cosas se te queda en nada, aquí no el gasto que tienes es la publicidad 10.000 menos 1.635 esto es el beneficio esto es lo que se lleva David y se puede ir con su pareja a darse unas vacaciones puede meterlo en, en, en Bitcoin, puede hacer lo que quiera con esto ¿Tienes pensado qué vas a hacer con ese dinero hoy? Eh? Pues, ¿sabes? Ayer, de hecho, según estaba terminando las últimas llamadas, me levanté, me acerqué acá y le dije, enciende el ordenador que vamos a mirar eh, para mudarnos a Madrid, porque ahora mismo que estamos en Toledo, ella es tatuadora, cada vez tiene más y más clientes, y ya estamos pensando y ayer, tío, con la sensación de decir, joder, acá estoy cerrando y he conseguido el objetivo, nos vamos, tío, ya está, cambio de vida, tomar por saco. Hostia, o sea que hostia, sí, tío. tengo bastante pensado, tío. Hostia, es que bueno, tío. Qué bueno. Bien, vamos a ver. Eh, bueno, antes de meternos en la landing, porque para mí está. Ahora explicamos un poco por, por qué tiene tanta conversión. ¿Qué es lo que hicimos y que mucha gente está fallando? Y para mí, aquí el eh, David tiene un mérito brutal. Y es que, como era todo tráfico frío, gente que no nos conocía, lo que hicimos fue calentar esa audiencia todos los días, durante los últimos nueve días, con directos. Todos los días había directos, directos, directos. Los poníamos en YouTube. De esta forma eran directos estratégicos, obviamente, pero de esta forma nutríamos a la audiencia y sobre todo la calentábamos, le generábamos las ganas, le rompíamos las objeciones en estos directos y creábamos hype previo al taller en vivo. David, cuenta, cuenta un poco cómo te sentías tú o cómo, los hiciste, cómo hiciste los directos, etc. Pues la verdad, tío, es que como a mí me gustaba hacer directos de antes, eh, para mí es que era hacer un directo, pero incluso de forma más cómoda, porque básicamente el, el, vosotros me dabais el, los temas, o sea, hicisteis un estudio de las objeciones que hablamos un poco todos, pero la verdad es que por vuestra experiencia pusisteis algunas cuantas que digo, es que son buenísimas, tío. Si es que a mí, yo, a mí me rompen mis propias objeciones si hubiera sido psicólogo que está en el otro lado esta vez, ¿no? Y entonces simplemente eh, o sea ellos me dieron una lista con las objeciones, me dieron una lista de los directos que podrían funcionar muy bien y empezamos a hacerlo, entonces realmente tú te sientas a hacer un directo, pero sabiendo cuál es el tema de más, porque te lo han dado y simplemente con 10, 15 minutos antes, como es el tema de conoces, 10 minutos me, me hacía un esquema, cuatro o cinco cosas de las que quería hablar y ya está. Me sentaba a hablar de eso, o sea, es que para mí más cómodo no podía ser. Y la experiencia está muy bien, porque además en mi caso, como era tráfico nuevo, porque yo me dedicaba a otro tipo de público, pues sentarte a hacer directos hablando de otra cosa después de un par de años repitiendo un poco las mismas cosas, hablando de los mismos temas, pues para mí era como aire fresco. Así que me lo, lo he vivido bastante bien, la verdad. ¿Qué te voy a decir? But, but but... Mucho, tío. Que la gente entrara y como era tan necesario, mucha gente venía. Joder, me encantan los directos, me hacía más preguntas que encajaban con directos que ya teníamos programados lo cual o sea, nos estaba diciendo que íbamos por buen camino con esas objeciones con esas necesidades, o sea ha, estado, ha sido muy fluido. Sí, además lo, lo, que, lo que hablábamos antes David y es que justamente el avatar que trazamos era el avatar que ha entrado es decir, misma edad mismo género, mismas preocupaciones ese mismo avatar que, que, que, que hablábamos en un principio es el mismo que ha entrado al máster Sí literalmente, literalmente. O sea, yo creo que lo, lo único que diferencia es que dos de diez tienen un poquito más de años, pero estoy diciendo entre 5 y 8 años más de lo que habíamos previsto, y todos los demás encajan literalmente como si hubiéramos hecho copia y pega de nuestro avatar. O sea, Para mí es, es, es, una, es, es algo fundamental. Yo veo mucha gente que se lanza ahí, pero no hace un estudio previo exhaustivo del avatar, de cuáles son sus preocupaciones, de qué es lo que le mueve eh... Creo que es la base y es con lo que nosotros empezamos siempre los lanzamientos. Es decir, ¿cuál va a ser la promesa y para quién va dirigida? Si alguna de estas dos piezas no funcionan, estás jodido. Y ya por último vamos a enseñar la, la, la landing page. Aquí está. Vamos a un poco a, a, a contar los, bueno, los factores. Lo primero, ya filtrábamos. No queríamos a gente que no fuese psicólogo y terapeuta. Con esto, ¿qué es lo que hacíamos? Que un psicólogo, un terapeuta, cuando veía la landing page decía, hostias, esto es para mí. Automáticamente se veía reflejado. La promesa para mí me gustó mucho. No sé qué te pareció a ti, David. A mí me moló, tío. Es que eres una máquina. O sea, me, me pasaste varias ofertas de, de promesas En plan, ¿qué te parece si lo contamos así o así o así? Digo, este todas son buenísimas. Es como, llevas ahí, no sé, tío, es... Es como, realmente hace falta una habilidad para traducir todo a un lenguaje que caste emociones, que, que al final que convierta más. Es, y, y es un poco decir lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sabes? Y eso es, por ejemplo, una cosa que a mí me, me falla un montón. Yo cuando hablo me siento cómodo, pero luego en el tema de hacer copy, de escribir, de traducir lo que quiero decir, eh, joder, ahí me, me habéis ayudado un montón, tío. Es que a ti se te da <ríe> muy, muy bien. Entonces me planteaste, digo, si es que es literalmente lo que quiero en dos frases, tío un poco el, el objetivo era lo que la gente quiere, es decir, lo que estos psicólogos querían, que era pues, tener un flujo constante de clientes a través de internet porque no, se habían graduado y, y no tenían clientes, no tenían pacientes. Y sobre todo buscaban esa estabilidad, buscaban el, el, el asegurar su futuro, el, el joder, quiero saber cuánto voy a ganar el mes que viene. Entonces, aquí le hablábamos de, de lo que querían y le rompíamos la objeción de hey, sin tener que depender del boca a boca, sin tener que, que Esperar a que fulanito hable de ti sin tener que hacer eso. Entonces la gente dice, hostias, claro. Y aquí es como la, la, eh, el, el puntito, ¿no? la, la guinda arriba del pastel, que le dices, ten tu agenda llena incluso con meses de anticipación y una consulta rentable es posible. En esta taller te cuento cómo. Y ya incitas a la curiosidad. Entonces ya cuando le dices, joder, regístrate ahora de forma gratuita y asegura tu futuro, Voy. Tocamos mucho sobre todo la palabra gratis, ¿eh? que es gratis, gratis, asegura tu futuro, asegura tu futuro. Son patrones estratégicos que se repiten para que la persona agende. Aquí David hace un vídeo, que esto sí que para mí fue un dato muy importante y es que bueno tú tienes una, una muy buena habilidad a la hora de, de comunicar Lo vi desde el primer, desde el primer minuto del, del taller, la, la forma con la que te expresabas, la forma con la que te comunicabas, eso hacía que esa relación fuese, fuese posible y ahí tuvimos joder, tuvimos un punto muy a favor bien, ¿qué más hacíamos? aquí creábamos escasez, ey quedan tres días, quedan dos días, queda un día para que llegue esta fecha, vale. con esto lo que creábamos era autoridad, es decir, posicionar a David, como la gente no le conocía, le posicionábamos automáticamente Oye, ¿qué ha aparecido en IFEMA? ¿Qué ha aparecido en Medirval, el centro médico? ¿Qué ha aparecido en, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid? Automáticamente subíamos la autoridad. Para que la gente diga, hostias, es que este no es un cualquiera. Que ha aparecido en esto, en esto y en esto. Y aquí otra vez volvíamos a tocar al avatar. Le volvíamos a hablar a él. En este caso a ella. La, le, le, es como si le hablásemos. Este mensaje va para ti. Que te conozco. Por eso tiene tanta tasa de apertura, porque va para ti, no va para ese, ni no va para ti. Entonces, la gente sentía que le, que, que le estábamos hablando, que David le hablaba. Aquí ponemos pruebas y algo muy bien que hicimos es poner pruebas de los dos tipos. Es decir, pruebas de facturación, pero pruebas también de, eh, de demostrar que es bonito, que estás ayudando como con los lanzamientos, no solo se genera mucho dinero, sino que también consigues ayudar que estas personas que no saben cómo captar clientes, van a poder ahora tener una consulta rentable, van a poder digitalizar su negocio, van a poder hacer todo eso pero también, joder se gana dinero pues aquí hicimos lo mismo, David demostró como, oye, yo estoy ganando mucho dinero con esto, pero es que este dinero viene por esto porque estoy ayudando a estas personas, porque están agradecidas conmigo, porque lo pagan a gusto, porque es dinero feliz y para mí esto es súper importante el tema del dinero feliz y, el, y en la agencia lo llevamos eh, siempre por delante, dinero feliz que el cliente esté feliz y nosotros felices y aquí eh, David nos compartió siempre, bueno, siempre cuando empezamos un lanzamiento creamos las diferentes carpetas y David nos compartió esto que para mí pues eh, vale mucho Siempre ponemos botones, porque igual esta persona está por aquí y dice, eh, uf, bueno, aquí no me voy a registrar, voy a seguir leyendo. Y cuando llega aquí, justamente esas capturas le convencen, entonces pincha aquí y ya se registra. La verdad es que, lo inciso, Dani, eh, si, o sea, si tuviéramos que ser honestos, en la facturación tendríamos que sumar un poco más. Porque eh, te, te digo por qué, porque los testimonios estos que yo te pasé nunca los había sacado. Porque hasta ahora yo estaba obsesionado con testimonios en vídeo que no funcionan para, terapia, para pacientes de terapia. Me dijiste, tío, coge, coge WhatsApp. Y yo, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Entonces me puse a buscar, encontré un arsenal de WhatsApp, de testimonios que ya me habían estado dando, además muy auténticos, que se me habían pasado todos por alto y de repente los cogí y claro en el lanzamiento empezamos a ponerlos en Instagram y empezaron a entrar clientes pum pum pum pum pum pum <risas> decir, y yo por cliente facturo de media 270 euros por cada uno que entra y si no sigue más adelante que suelen seguir entonces esa facturación incluso podría podría contarse como un poco más porque la semana de las, sí, las los, los días que estuvimos haciendo todo el lanzamiento esos días de vídeos eh, entrar un montón de clientes que no habrían entrado <risa> por todo esto que estábamos haciendo y por las ideas que me disteis de testimonio que es como, joder tío, ¿cómo no se te ocurre? <risa> <risa> qué bueno, qué bueno es el, es el potencial de los, de los lanzamientos, al final veréis que la landing es súper su, sencilla, pero ahí está lo, lo bonito de todo esto, veo landings a veces muy curradas, muy trabajadas, pero que no, no realmente nos siguen un paso a paso estratégico aquí le hablamos de la promesa, oye, regístrate ahora Automáticamente le creas en la cabeza el hostias, es ahora porque si no, no lo voy a aprender. Aunque si se registras en mañana también van a aprender lo mismo y pasado también van a aprender lo mismo, pero de forma subconsciente, cuando le dices regístrate ahora, es porque ahora si te registras aprenderás esto. Entonces, bueno, estos son secretos eh, estudiados paso a paso que llevan una estrategia detrás, cada uno está puesto ahí de forma súper, súper estratégica, que bueno, ya contaré en otro vídeo. Suscríbete <ríe> si quieres seguir viendo esto. Aquí otra vez hablamos de quién imparte este taller. Ya volvemos otra vez a crear elementos de autoridad para David. ¿vale? Y sobre todo reforzamos esto. Hey, he creado un sistema de negocio rentable basado en mis servicios como terapeuta. ¿Casualidad? No. Porque esto es lo que quieren esas personas. Y por último, este taller es para ti si quieres y le hablamos. Otra vez, pum de sus sueños, conseguir pacientes, tener una consulta rentable, llegar a las personas, pam, pam, pam por si alguien que ha llegado hasta ahí todavía no se ha registrado ya le pones ahí, oye si tú quieres esto, esto es para ti y así es como logramos 55% de conversión en esta landing page ahora David una vez terminado el, el lanzamiento cerramos ayer las, las plazas justamente 10 personas, las 10 que, que que pusimos como, como límite, cuéntame tus, tus sensaciones después del lanzamiento. Pues, tío, de, de, de mucha calma, la verdad. O sea, yo pensé que iba a ser un momento agobiante, pero, pero no, porque también al poder haber formado parte de las llamadas y conocer a, a, a miembros del grupo, saber un poco qué tipo de persona está entrando, eh, una pregunta que yo siempre estaba haciendo, y además eh, para eso están las llamadas, es, oye, vamos a ver si te puedo ayudar. Entonces la gente que está dentro es gente que puede ayudar, y lo sé. Entonces, yo pensé que este momento era como, venga, pues ahora empieza el que tienes que demostrar el, el agobio. No, es simplemente si ya sé por dónde tengo que tirar, para eso hemos estado hablando. O sea, no es solo para ellos. Yo he podido elegir con quién voy a trabajar y eso me tiene más tranquilo. Y tengo un montón de ganas de, de empezar a crear la primera semana, un montón de ganas de verles. De hecho, estaba yo peleando en mi cabeza con intentar verles esta semana y he dicho, venga, David, no. No, que no va a poder alguno que al final la lías. Vamos a seguir lo establecido. O sea, tengo ganas, tío, de estar con ellos. Para mí ha sido pues o sea, todos los, todos los lanzamientos tienen trabajo y todos los lanzamientos tienen su, su parte de, de currar cosas pero por lo menos tío esta vez de repente al final tienes ese eso que te has planteado esa meta y ayer cuando llegamos a los 10 yo me levanté de la silla además que estaba acá eh, estaba mi pareja delante haciendo así y, y yo estaba totalmente flipando digo no me puedo creer que lo hayamos hecho tío o sea mi primer lanzamiento de 10k que además eh, esto no hablé contigo yo creo pero antes de, de hablar contigo Realmente mi espinita era como, joder, quiero hacer un lanzamiento llegando a 10K. No sé por qué, no sé por qué, pero es como mínimo eso, ¿no? Y llegar ahí y sentir que lo puedo conseguir. Y no, había, no me había acercado a esa cifra en la vida, ¿vale? Es lo que te digo, eh, antes de trabajar con vosotros pensaba, nunca había metido tanto. Y tampoco, o sea, también pensaba, nunca he ganado tanto, <risa> ¿vale? Ahora mismo es la sensación que tengo, pero es verdad. Al final, si no das un paso, o sea, si no saltas más lejos que nunca, no llegas más lejos que nunca, eso es evidente, ¿vale? Eso es evidente. Entonces, el miedo del salto es más grande que cualquier otra cosa que hayas hecho, pero también la satisfacción cuando llegas es más grande que cualquier otra cosa que hayas hecho. Así que ahora mismo me siento pues pletórico y muy, muy bien, tío, muy orgulloso y muy satisfecho. ¿sabes? Es como eh, ha salido fenomenal, muchos, muchos números geniales, gente de tráfico frío. Eh, hemos hecho algo muy bonito y vamos a hacer algo muy bonito. Yo voy a continuar con esto haciendo algo muy bonito para ellos. Y de hecho una cosa muy bonita que pasó es que entró dentro de este máster una compañera mía de la universidad, de clase, de haber estado con ella años, es como joder, qué bonito poder ofrecerte ahora todo esto cuando ya está pasando por una situación que yo pasé hace unos años y es como muy bonito que al final haber creado algo que puede compaginar hasta con personas que yo ya quiero, ¿no? que ya tengo esa, esa sensación de querer, aunque me da que, el, que los que están en el máster me faltan tres días para enamorarme de todos, así que no sé tío, estoy... Ayer estuve celebrándolo, lo en Petit Comité con un amigo que salí por ahí en Plantín. Necesito salir a, a simplemente saltar un rato y estoy muy, muy contento. Tío. Y te tengo que dar a, personalmente las gracias por haberme acompañado en todo esto, porque el proceso ha sido fantástico. Yo me he sentido muchísimo más seguro y, y, y por lo menos tío sabía qué hacer cada día. Sabes que cuando intentas llevar tú toda la estrategia, llevar tú toda la creación, todos los vídeos, o sea, al final no puedes estar a ninguna cosa haciéndola bien. El poder sentarme y saber esta es mi parte y solo tengo que disfrutarla. Eso para mí, tío, me, da, me ha dado la vida. Me ha encantado. Nada, tío. Y justamente lo, lo que tú decías, David, que bueno o sea, a veces, sobre todo yo me centro mucho en el tema de facturación porque al final es, es, es joder, con lo que tengo que jugar, a ti que me estás viendo es lo que necesitas ver para, para trabajar conmigo, pero que es algo muy bonito. Es decir, no son los 10K, sino las 10 personas que están detrás de todo eso que, que vas a poder ayudar, que, que tienen un problema enorme, que han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo en, en, en poder trabajar de su profesión y no lo están haciendo y tú les vas a enseñar cómo hacerlo. O sea, vas a transformar vida. Entonces, detrás de esos 10K hay 10 personas que están a punto de cambiar su vida. Y para mí eso, de verdad, te lo prometo que es, que es lo más bonito de todo esto, tío. Un, una cosa más, eh, un detalle, también por gente que no lo haya probado, tío, que me ha sorprendido y también te lo tr transmito, Hace tiempo ya yo escuché a personas que se dedicaban a esto decir, oye, pues vender high ticket o hacer productos de alto valor que requieren mucho, que tienen mucho valor detrás y por tanto el precio es más elevado, eh, es, son más fáciles de vender. Y yo decía, es, me está vacilando, o sea, ya es totalmente, esto es de vendedor, me está vacilando. Y de repente eh, empezamos a hacer las llamadas y tal, y, y yo, que, joder, que todos los días viendo sesiones, todos los días viendo sesiones y bonos, y de repente empezamos a hacer las llamadas y empiezan a entrar, a entrar, a entrar, prácticamente simplemente es acompañarles, además fue muy bonito para mí, fue como una terapia, en plan, vale, tienes miedo, vamos a afrontar ese miedo, ni siquiera es resolver objeciones, es ¿eh? vamos a afrontar ese miedo contigo, eh, simplemente dándote el, el ánimo necesario para ver si esto es para ti. Y, y no, no lo sentí mal, no me sentí en absoluto molesto. Las personas que entraron luego ahora me están dando las gracias. dijo de joder, qué guay. El otro día me llamó una, una chica que estaba hablando contigo, ¿no? Joder, me animó un montón. Parecía una terapia con Dani, me hizo vencer el miedo. Era como, tío, qué pasada. Y encima es que es verdad. Lo peor es que es verdad, que es más fácil eh, un, un producto de alto valor que, que, que, que incluso productos pequeños que yo he intentado lanzar a veces en plan de, venga, voy a poner un producto a muy poco precio, a ver si funciona con millones de personas. No va por ahí, no va por ahí. A veces. Si lo haces bien, tío, con menos personas, que es menos volumen de trabajo, pero das un gran valor y lo sabes hacer con un equipo como el vuestro, que yo no lo sabía hacer, o sea, a mí realmente, porque me habéis estado diciendo todo el paso a paso que yo estaba flipado en plan, no puede ser que funcione, funciona, no puede ser, funciona, venga, no, funciona. Bueno, vale, David, cállate y aplica. <risa> así, un poco así. Yo estaba flipando, ¿no? Y, y encima... Esto que yo llevaba mucho, dentro de lo que les hemos compartido, que es lo que decías, cómo va de la mano la facturación, con lo bonito, con el ayudar, con el aportar, que realmente en muchas formaciones, o con muchas agencias, esto se menciona, pero luego no se vive, tío. No, no se lleva realmente a término. Con vosotros sí ha sido posible. Y yo no estaría cómodo si no hubiera sido así, porque soy terapeuta. En mi caso, tengo que hacerlo sí o sí, si no, yo no me siento en equilibrio. Y lo hemos hecho muy bien, tío, y me habéis acompañado en ello. Estaba muy bien diseñado para que las personas sintieran eso, ¿no? Eh, en todo momento, tío, desde el, la promoción, desde los anuncios hasta el momento de la venta, siempre había una sensación de humanidad detrás, tío, que a lo mejor gente que no lo haya probado siente que es imposible, pero no lo es, es que lo acabamos de hacer. Total, total. Eh, joder, tío, ¿qué voy a decir? Están ahí los números, están ahí las personas y, y va a ser algo muy bonito, a ver si dentro de tres meses podemos volver a hablar y, y que nos cuentes qué tal, cómo ha ido. Voy a dejar ya por aquí el vídeo, eh, también recordar a quien nos esté viendo que tiene por aquí el enlace para, bueno, si tiene alguna idea o tiene un conocimiento que le gustaría poder, poder poner al servicio de los demás, puede hacer clic en el enlace que tiene ahí abajo y agendar una reunión conmigo, hablar conmigo para ver si es factible y si es viable. En caso de que sea viable se le dirá súper amablemente y en caso de que no, pues igual. Y, y de verdad David, nada, mil millones de gracias y sobre todo tío que lo que estás haciendo es muy bonito. Muchísimas gracias y yo como, como pequeño mensaje, si hay alguien que esté dudando en qué hacer, eh, yo le recomendaría que agendara la llamada contigo porque yo te llamé por, un, por una idea que tenía, tú te sentaste con toda la honestidad me dijiste, mira tío, esta no la veo, pero lo que sí que veo es esto y me propusiste esta opción, me pareció genial, tiramos y bueno, estamos en 10K. Quiero decir, o sea, yo ni siquiera venía, aunque no tengas la idea muy formada, no te preocupes, tío, para eso está el equipo, para eso está Dani, para eso están ellos que son profesionales, ellos te van a decir si puedes, si está bien o incluso te pueden sugerir una idea que ellos crean que va a funcionar. En mi caso, lo hicieron, eh, entré con ellos y, y confié en ellos y no me arrepiento en absoluto. Mil millones de gracias, David. Gracias.